¿Tiene no ese sí, problema, Yo lo puedo llamar más tarde, No, pero ¿sí? si ya no, te, te, te digo. ya caballero Si a comprar otra hectárea, ¡Don Fernando! No tiene nada que venir para acá ¡Hoy! Puta, Ramiro, ¿por qué siempre también teniendo que meterle las patas en todo hombre? Mire, compadre Estas tierras me pertenecen mucho más a mí que a vos, weón ¿Ah? ¿eh? Y eso tu papá me lo dejó bien clarito ¿Y qué? Tú no eres nada de mi papá Tú eres un simple peón ¡Eres un guacho ah, recogido! Sí, ¡Eso es lo que eres! Sí, sí. Mira, escúchame bien, pendejo mierda Esta tierra No me la va a quitar Ni tu papá ¡Ni vos, weón! ¡Escuchaste! ¿Qué vos estás diciendo, weón? Lo que escuchaste por mierda. Sí, andate, weón. ¡Anda de mierda! vaya haciendo weón